El Observatorio Ciudadano de Guanajuato se complace. Pasó. Se vuelvemos. Sí, parece que hay un problema. Sí se está transmitiendo, pero parece que se le cayó el internet. ¿Habla tú? Sí, yo hablo. Este, Se cayó el internet de, de Guillermo estaba dando la introducción de, de, de esta sesión. Como todos ustedes saben, esta es la sesión eh, semanal de todos los sábados del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. En esta ocasión, no es un programa, es una sesión que abrimos al público. Y en esta ocasión eh, decidimos tratar el asunto de políticas de género, violencia de género, que pues, como vimos en, en, en, la, anterior, en la anterior reunión que tuvimos, es, es un tema que está muy a flor de piel, especialmente en el ayuntamiento, en la política. Las mujeres denuncian constantemente que se sienten violentadas por las formas que utilizan los políticos, hombres, en fin, y, y queremos, queremos sobre todo, eh, pues construir eh, información para que, para que nuestros, eh, no, las gentes que nos escuchan y, y de verdad este, son bastantes y agradecemos tu atención, pues nos ayuden, eh, más bien los ayudemos a comprender todo este, toda esta nueva realidad que se vive en relación a los derechos de la mujer y por eso decidimos invi invitar eh, a la doctora Martínez a, a este, que nos explique realmente cuál es la profundidad de estas políticas de género pero ya regresó Guillermo y le vuelvo a ceder este, el, el micrófono Memo ya no la presento entonces no, vas a tener no, no, no. el honor de presentarla Guillermo wow ya llegó mi México y lo que quiero, bueno, darle las gracias a, a nombre del Observatorio Ciudadano a la doctora Diana Martínez por su participación en esta sesión pública del de, de observatorio y decir que ella es egresada de la Universidad de Guanajuato, lo cual nos honra eh, tener una egresada de la universidad con, en, con nosotros aquí en el observatorio, también tiene maestría, una maestría por FLAXO y Tuvo un doctorado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Chile. Y ella, su tema de trabajo cotidiano es los, las políticas de género. Y de eso nos va a hablar para que podamos nosotros, los ciudadanos de Guanajuato, entender qué sucede en el ayuntamiento de Guanajuato, qué sucede en lo cotidiano en nuestra relación con las mujeres, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras madres, nuestras vecinas. Bienvenida, Diana. Este, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Memo. Yo la verdad estoy muy agradecida por la invitación. Eh, espero que, que, que, que podamos tener eh, más que un monólogo una conversación. Eh, eh, efectivamente, el trabajo que yo he realizado a través de, de, de, de algunos años tiene que ver con las políticas de igualdad de género eh, y concretamente eh, eh, la estrategia transversalidad y por ahí eh, de manera digamos paralela he trabajado también temas de violencia y temas electorales. ¿no? Eh, creo que... Para empezar a entender un poco es, este asunto de las políticas de igualdad de género, tenemos que remitirnos eh, necesariamente a esta discusión eh, en, en el, los procesos de democratización en los países. Empiezan a incorporarse agendas que en otros momentos estuvieron bastante desapercibidas y que este proceso de democratización y de inclusión de nuevos temas en las agendas públicas eh, en favor de los derechos de las personas, eh, han sido también agendas impulsadas desde la sociedad civil, más que impulsadas de arriba hacia abajo en procesos gubernamentales, digamos. Y la igualdad de género es justo una de estas agendas eh, eh, que, que ingresó eh, como demanda eh, y que se ha convertido al día de hoy en derechos reconocidos y en obligaciones de los estados para hay, trabajar en favor de la desigualdad y, eh, entre mujeres y hombres eh, y a, a favor de, las, eh, de la igualdad sustantiva entre las personas. Entonces, eh, la, las políticas de igualdad de género tienen su, su base, digamos, son una respuesta pública a las desigualdades eh, existentes ¿no? y documentadas eh, eh, entre mujeres eh, y hombres eh, a lo largo de, de los años. Ahora, eh, estas políticas de igualdad eh, son decisiones públicas eh, intencionalmente diseñadas para reducir desigualdades o para eh, llegar, digamos, a, lo, a, a, a la causa de las desigualdades y resolverlas. Y en la práctica pública, en la práctica de los gobiernos, las políticas de igualdad, pues tienen una larga data. Eh, más o menos eh, por ahí de la década de los 60 del siglo pasado empezó a haber políticas en favor de, de, de, de las mujeres para entender algunos de, algunas problemáticas en materia de salud, en materia educativa. Eh, pero bueno, también los movimientos políticos de principios del siglo XX, sufragistas especialmente, ¿no? Eh, empezaron eh, eh, por reivindicar los derechos de las mujeres y incorporarlas como ciudadanas en los procesos en las sociedades. ¿no? Entonces, no, no son temas nuevos, más bien son eh, una, es una agenda eh, en la práctica pública, en el activismo social también, que tiene muchísimos años, y quizá lo que ha, hemos tenido en las últimas décadas ha sido una, eh, una, un mayor énfasis en eh, en, en, en la, el perfeccionamiento de las decisiones públicas a favor de la igualdad de género y la diversificación también de las estrategias con las cuales se atienden las diversas problemáticas. Eh, y en este sentido, esta estrategia, digamos, esta intervención pública a favor de la igualdad ha tomado una, un, una estrategia de doble vía, digamos, de doble, doble carril, en el que, por un lado, eh, los gobiernos elaboran y diseñan políticas de igualdad de género para resolver desigualdades y brechas de desigualdad eh, o discriminaciones concretas, ¿no? Y a qué me refiero con eso? Me refiero a políticas, por ejemplo, que están orientadas a resolver las violencias contra las mujeres, políticas que tienen, por ejemplo, o medidas que tienen, por ejemplo, el objetivo de mejorar la representación eh, de las mujeres en los gobiernos, en, los, en las legislaturas, ¿no? Es decir. Eh, políticas de representación política, eh, eh, medidas eh, para cerrar brechas educativas, medidas para cerrar brechas laborales, tanto en participación como en, eh, en salarios, en fin, ¿no? tenemos un montón, digamos, de temas, de, de temas eh, donde las problemáticas de desigualdad de género son evidentes. Y hay medidas públicas que buscan resolverlas, ¿no? A través, ¿cómo? Bueno, pues a través del diseño, de la implementación eh, y de la evaluación de medidas precisas que tiendan por, por objetivo re resolver las problemáticas desde sus causas y empezar a cerrar esas brechas de desigualdad. Eh, pero el otro carril, que es el, eh, la estrategia transversal, tiene objetivos todavía, eh, tiene objetivos mucho más digamos, eh, complejos. Y la lógica de la transversalidad parte de un diagnóstico no solamente del de de, problema preciso, digamos, de la desigualdad concreta, sino que el diagnóstico de la transversalidad plantea que a pesar de estas medidas pre, precisas y concretas para resolver las desigualdades, tenemos una persistencia. Eh, y esta persistencia nos explica sino eh, eh, bajo la lógica de entender que la desigualdad de género es un problema estructural, que es sistémico y que está institucionalizado en la sociedad. Y esa complejidad de ese problema, digamos, es muy difícil de resolver, eh, puesto que el, el Estado, a través de sus instituciones, a través de sus políticas, a través de sus actitudes, comportamientos públicos, y cuando ignora las desigualdades, las perpetúa. Es decir, en lugar de que trabajemos todos, y todo el andamiaje institucional del gobierno en favor de la igualdad, hay eh, circunstancias políticas, decisiones que en realidad eh, van en el sentido contrario. Entonces, en la, digamos que las premisas de la transversalidad de la perspectiva de género eh, plantean que en la medida en que el Estado eh, desconozca esa, esa desigualdad o sea omiso o la ignore, pues esto no, no va a, a, a avanzar, digamos. Y también eh, reconoce, por otra parte, que el, el, el, los gobiernos tienen múltiples mecanismos muy potentes para mejorar esas circunstancias de desigualdad, de tal forma que si las áreas de todas las áreas del gobierno se someten al principio de igualdad de género, el cambio social que implica ¿no? movernos de las circunstancias actuales y las brechas de desigualdad tan amplias que tenemos todavía en algunos ámbitos, pues se va a, a, a, se va a acelerar el cambio y por lo tanto vamos a tener eh, eh, escenarios de igualdad pues mucho, mucho más pronto. Eh, la idea, por lo tanto, de la estrategia de transversalidad es generar intervenciones para incorporar la perspectiva de género en todas las decisiones, las acciones y los quehaceres institucionales para transformar el gobierno y la manera también de cómo hacemos eh, políticas públicas. ¿Cuál es? Eh, este, en este esfuerzo, digamos, en México, tenemos un andamiaje institucional muy importante y este andamiaje ha partido desde la, la, el, el, el, un amplio marco normativo eh, que mandata no solamente a los a los gobiernos, federal, al gobierno federal, sino que mandata a los tres poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, así como a todos los niveles de gobierno, para actuar en favor de la igualdad de género. Eh, particularmente, desde, desde 2000, 2006, que se creó la ley, la Ley General para la Igualdad, este mandato se, se hizo como amplio, ¿no? Originalmente, el mandato a nivel federal lo tenía. Eh, eh, el Instituto Nacional de las Mujeres era ese ente, digamos, que coordinaba toda la política nacional y trataba de hacer esfuerzos que claramente no llegaban eh, o tenían un, muchos límites en virtud de que otras eh, eh, niveles de gobierno y muchas dependencias, sustancias, no se sentían eh, co co competentes o no, no, no, no, no pensaban que tuvieran atribuciones en la materia. La ley de igualdad lo que hace es decirnos eh, y mandatarnos que la, la, la, la igualdad sustantiva es un objetivo que tiene que perseguirse a través de, de todos los territorios, territorios gubernamentales, institucionales y de poder público. Y ese mensaje, eh, en mi opinión, todavía no, no, no, no, no, no, no se agota. Es un mensaje que todavía tampoco se, se asume por parte de todos ni de todos los entes públicos, ni en todos los niveles de gobierno, eh, y por supuesto, en, ni en todas las personas eh, o, o, eh, que trabajan, digamos, y que mueven la burocracia cotidiana. ¿no? Y creo que ahí es un, un, un gran, ese es un gran tema. Eh, por otra parte, el tema de violencia justo eh, está incluido en la ley de igualdad, pero el, la problemática de violencia es tan grave que en 2007 se, se promulgó la ley, General para la, para, para la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con esta ley también se mandata que todo, todo, que todo el Estado, todas las instituciones, pues, trabajen, están obligados a implementar políticas para garantizar el derecho de las, de las mujeres a una vida libre de violencia. Eh, estos son, eh, como digamos, los... los, los las dos eh, leyes, ¿no? Los dos marcos normativos más relevantes y, y, y, y, e iniciales, ¿no? Eh, fundantes, pero tenemos un montón, un andamiaje normativo muy grande, tenemos eh, legislación en materia política, tenemos legislación eh, en materia educativa, tenemos en, en materia de salud, o sea, tenemos un montón de normas, por ahí no, no nos falta, digamos, eh, el fundamento, ¿no?, jurídico, legal para actuar en favor de, de esta agenda. Eh, a nivel, y por supuesto, esto a nivel federal se ha replicado a nivel local y, las, y los gobiernos de las entidades federativas en todo el país también han construido eh, un, un, una normativa eh, local para, eh, digamos, eh, hacer eco ¿no? del, del mandato a nivel federal. Por otro lado, tenemos eh, tenemos múltiples estructuras gubernamentales para la igualdad. Y estas estructuras, su propósito, digamos, es coordinar los esfuerzos públicos eh, de transversalidad de la perspectiva de género. Y, pues ya dije eh, hace un momento que las mujeres en su origen el único eh, la única, digamos, eh, institución eh, que tenía a su cargo la coordinación de la política eh, pero con el paso del tiempo, esta, es, es, esta obligación, digamos, ha sido tomada en las manos de otras eh, estructuras. A nivel federal, por ejemplo, tenemos unidades de género en diversas dependencias de la Administración Pública Federal. Eh, tenemos enlaces de género en prácticamente todas las dependencias de agencias públicas. Eh, a nivel estatal, tenemos estos mecanismos también para el avance de las mujeres, que se llaman institutos estatales, ¿no? Para las mujeres, para la igualdad de género. En algunas entidades, incluso, eh, tienen la el, el jerarquía de secretaría de, de, de Estado, ¿no? De dependencia eh, a ese nivel, digamos, de secretaría. Eh, a nivel municipal, la mayoría también de los, de los municipios del país han. A, a, a, a, eh, trabajado, digamos, con ayuda de las mujeres para crear instancias municipales de las mujeres. Eh, y, por supuesto, esto estoy hablando solamente a nivel de eh, ejecutivos, pero en los legislativos tenemos comisiones, comisiones legislativas, ¿no? que, eh, lo que lo, lo, su propósito es incorporar eh, estos objetivos de igualdad en, en la legislación y revisar eh, a, que no existan sesgos en las leyes, son discriminatorios. Eh, eh, también tenemos en el Poder Judicial a nivel federal, tenemos un comité interinstitucional eh, eh, de, en la Suprema Corte que tiene instancias o estructuras, tanto en el Poder, perdón, en el Consejo de la Judicatura Federal como en el Tribunal Electoral, y la propia Corte tiene una unidad de género, y todas estas trabajan en conjunto eh, eh, digamos, con eh, quienes operan en la participación de justicia en este país para juzgar con perspectiva de género, por un lado, pero por otro también para incorporar esta perspectiva y estas, estas agendas, digamos, en el actuar eh, y, eh, de las organizaciones eh, que, que los componen. Entonces, tenemos un amplio mandato, tenemos normativo, tenemos estructuras en, a lo largo del país y en todos los niveles para poder avanzar con estas agendas. En tercer lugar, tenemos instrumentos de política también, y esos instrumentos de política para la igualdad están eh, muy ya definidos eh, y tienen varios años también operando, y me refiero concretamente a los programas nacionales para la igualdad. Eh, tenemos programas estatales también, en los programas sectoriales a nivel federal, sobre todo en aquellos temas... Eh, donde las problemáticas de desigualdad de género son altamente evidentes. Los programas sectoriales abordan también, eh, la, y, y tienen diagnósticos y tienen estrategias, y tienen, eh, digamos, eh, medidas, acciones muy precisas para ir avanzando respecto de esas problemáticas. Eh, a nivel eh, político, pues ustedes saben que tenemos una larga historia también en México, del de impulso de cuotas de género para mejorar la representación de las mujeres en esos espacios. Actualmente eh, tenemos recién la política de paridad en todo ¿no? y eso implica que los partidos políticos tendrán que garantizar que eh, en, en, en, la, en las elecciones en, el, en la competencia electoral pues exista esa representación. <coughs> tenemos normas de igualdad laboral ¿no? A nivel eh, en federal, eh, eh, con mucha precisión tenemos el, eh, la norma de igualdad laboral que se aplica tanto a las empresas privadas como a las públicas para mejorar eh, la inserción de las mujeres al mercado de trabajo, pero también para generar espacios laborales libres de violencia y discriminación. Eh, por otro lado, eh, tenemos... Eh, protocolos para la atención de la violencia y en el caso de violencia también tenemos un montón de instrumentos de política que van desde protocolos eh, para perseguir, por ejemplo, ¿no? eh, investigar los delitos. Eh, tenemos eh, instancias en las fiscalías, áreas especializadas en delitos eh, de género. Eh, tenemos eh, a lo largo del país también es, es, es centros eh, de, de de atención para las mujeres víctimas de las violencias, en fin, eh, y tenemos eh, protocolos para investigar delitos para juzgar con perspectiva de género, tenemos sistemas de información, es decir, lo que lo que a lo que voy es tenemos un andamiaje institucional sumamente eh, eh, elaborado y complejo en nuestro país. Esto ha sido y, y además lo último que me faltó fue es que tenemos recursos presupuestales para eso etiquetados eh, eh, con el objetivo de, de que esto eh, pues se haga una realidad y esto eh, a lo que voy es que sí en México no, no, no, ten, no tenemos, eh, no estamos improvisando, digamos, y no tendríamos por qué improvisar eh, eh, en el abordaje de estas problemáticas, ¿no? Y en la respuesta pública a las diferentes eh, circunstancias de desigualdad que encontremos en los territorios donde las instituciones tienen competencia. El problema y digamos... Quizá no problema, pero sí eh, eh, el, el, el, el dilema de esto, y esto está lleno de, de dilemas. ¿no? La efectividad de estas políticas y la implementación de la estrategia de transversalidad no está para nada libre de, de, de, de dilemas eh, de, muchos, de muchos tipos. ¿no? Eh, uno, claramente, de, de ellos es, eh, donde, lo, donde vemos, es cuando la retórica de la aceptación política prevalece por encima de la realidad de los procesos que no se transforman, de los procesos burocráticos que no se transforman. ¿Y esto que voy? Que efectivamente tenemos un andamiaje institucional muy amplio, pero en la cotidianidad de las organizaciones, en la cotidianidad de la toma de decisiones, no pasa nada, no se mueven las cosas. ¿no? Por otro lado, esto, eh, otro dilema, digamos, que me parece muy relevante, es cuando las premisas de las políticas públicas no cuestionan los posibles sesgos de género que tienen las propias políticas. Y por tanto, a través de esas mismas medidas públicas del esfuerzo de personas, del servicio público y de recursos públicos, lo que estamos haciendo es reproducir los mecanismos de la desigualdad. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues en, con políticas, por ejemplo, dirigidas... Eh, a, a, a, a las mujeres donde reproducimos los roles ¿no? que típicamente y tradicionalmente hemos, eh, eh, eh, hemos sido educadas en, en, en esos roles. Eh, otro dilema eh, resulta en el caso de intervenciones que eh, están, digamos, bien, bien hechas para resolver las desigualdades. Y que se implementan al amparo de un montón de restricciones institucionales, organizacionales y cognitivas. Si no modificamos también la manera en como las personas en, en las burocracias entienden las problemáticas, no nada más ejecutan actividades y no nada más implementan, ni saben ni qué implementan, lo que, lo que estamos haciendo es eh, limitar el potencial de las políticas para resolver los problemas. Porque la política del programa puede estar muy bien diseñado, tener objetivos muy bien definidos, una lógica causal muy clara, pero la persona que presta el servicio, el médico que atiende en, las, en los centros de salud, eh, eh, la, la funcionaria, el funcionario que está en la ventanilla eh, le viola todos los derechos a la persona que llega a solicitar los servicios o a, a, a beneficiarse de esos, de esos programas. ¿no? Entonces, con eso lo que ocurre es que, pues no está teniendo ningún efecto, ¿no? ningún efecto real, un impacto real en la vida de las personas. Eh, y por, por último, cuando, y que esto quisiera conectarlo con el tema de violencia, cuando prevalecen actitudes y comportamientos de los actores públicos que deberían de impulsar porque tienen un mandato y están obligados a trabajar a favor de estos temas, ¿no? y que en lugar de eso perpetúan el sexismo a través de la discriminación la exclusión y la violencia. Y este quizá es el, la cara más, más terrible de cómo eh, los gobiernos que si bien eh, tienen eh, objetivos, tienen programas, tienen recursos y tienen sobre todo un, un, un discurso para la igualdad en, en, en lo cotidiano, eh, en, en, el, en, en la jiribilla de todos los días, en realidad eh, están promoviendo otras cosas. Eh, de ahí, bueno, que la efectividad de este tipo de políticas para la igualdad de género demanda esfuerzos de implementación estratégicos y sostenidos. No, no, no, no. Es decir, se tendría que priorizar, por supuesto, en aquellos ámbitos de mayor impacto social, en algunos sectores muy precisos donde las desigualdades son más evidentes y son más graves, eh, y también eh, con estrategias diferenciadas, porque no todos los terrenos eh, de, del, de, del poder público son iguales y, y impactan de la misma forma, ¿no? Cada uno tiene su manera de eh, impactar en la vida de las personas. Eh, y por otro lado, eh, también entender que este tipo de, de los problemas que está buscando, los problemas que está buscando resolver eh, o, o atenderse con las políticas de igualdad de género, son problemas eh, estructurales y que el camino hacia el cambio depende justo de estos esfuerzos sostenidos eh, y que además ocurre de manera distinta, digamos, en, los, en distintos momentos, en distintos lugares. Y está el, los contextos sociales son sumamente importantes también para eh, entender cómo, cómo avanza o cómo no avanzan estos, estos temas. Eh, aquí quisiera parar un momento y luego empezar a abordar, digamos, el tema de... de de violencia, no sé si alguien quisiera te, tener alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario Sí, yo solamente quiero intervenir para para sugerir que, que tratemos de ser más eh, didácticos para que eh, quienes nos siguen que no son expertos en derecho algunos de los que estamos aquí somos abogados, pero mucha gente no este podamos eh, darles herramientas para que identifiquen para empezar, cuando es que hay políticas, ¿no? Es decir, ya sabemos que para que exista una política, pues tiene que haber unas normas que estén orientadas más o menos en un mismo sentido, y luego el darlas a conocer, pues, pues también es parte de las, de la política, dar a conocer, aun cuando sabemos que la ignorancia de la ley no le beneficia a nadie, en la práctica sabemos que la, para que la ley se conozca, hay que difundirla y y, y practicarla, ¿no? Entonces, yo, yo lo que quiero pedir es eh, esa, esa claridad, porque no nuestro público no está formado por abogados, está formado por todo tipo de gente, y, y creo que sí es importante eh, que sepan, que ellos puedan decir, aquí sí hay políticas, aquí no hay políticas, etcétera, ¿no? No, no, no sé qué nos pudieras decir respecto a eso, Diana. Sí. Claro, yo tampoco estoy formada en y derecho, soy, no soy abogada, <ríe> y entiendo perfecto el, el, el planteamiento. Eh, pero quisiera precisar que las políticas no necesariamente derivan de una norma. Las sí. políticas son respuestas a problemas, a problemas públicos. Y eh, donde vemos eh, reflejado, digamos, eh, la existencia de esas políticas o sea, de esas medidas para atendernos, eh, es justamente a través de, de, de normas, claro, porque las no. normas también tienen un efecto de, de, de, de modificar las conductas, ¿no? de modificar eh, la, las, las circunstancias, a través de programas públicos, eh, a través de acciones afirmativas, por ejemplo, en los legislativos, el, en la medida de paridad es una política eh, eh, que lo que quiere es cerrar una brecha de representación entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisión, eh, las, las, por ejemplo, eh, el programa de igual, el programa Oportunidades, ¿no? Que era un programa que bueno ya no existe, pero el programa Oportunidades tenía una dimensión de género muy amplia, porque si bien eran transferencias condicionadas para resolver eh, la pobreza de las de algunas de las poblaciones en, en, en mayor eh, desventaja, eh, también ese programa tenía, en el, en el caso de de las medidas educativas de salud para niños y niñas, tenía un, un, un, un, un componente de, de, de igualdad muy relevante, eh, eh, y, y bueno, las becas, eh, becas que para, para las mujeres, por ejemplo, en ciencias, son becas que buscan cerrar esas brechas de donde, donde hay menos participación, donde es, hay menos reconocimiento también del trabajo de las personas, de las mujeres. Eh, hay muchas medidas a nivel de violencia, por ejemplo, políticas eh, para eh, prevenir las violencias y sobre todo atender la gravedad de las violencias. Creo que en México, si, si el tema de violencia ha requerido una atención muy particular, ha sido justamente los esfuerzos de atención a la gravedad de la problemática. ¿no? Y entonces... Eh, eh, se, se financian con recursos públicos la operación de, de refugios no es, es uno de los de las de las de las formas que además estos refugios no necesariamente son operados solo por el gobierno son operados en algunos casos solo por las organizaciones civiles en otros en, en conjunto con los gobiernos eh, pero ahí también hay una hay, hay medidas ¿no? públicas para atender la gravedad de las circunstancias de las mujeres cuando son justamente violentadas eh, y que buscan, digamos, proteger su vida y la de sus familias. ¿no? En fin, hay muchos ejemplos de, de, de políticas de igualdad en cada en cada sector puede haber diferentes políticas. ¿no? En el sector turístico hay políticas para prevenir eh, eh, el trabajo infantil, así como la trata de personas ¿no? en algunos en algunos lugares del país. Eh, que, que tienen, eh, eh, digamos, eh, un, un, una, que dependen del turismo, estas políticas eh, buscan justo también resolver esas problemáticas que están basadas en desigualdades de género, ¿no? Y bueno, pues creo que es, hay, es mucho, no es muy amplio, ¿no? Lo que podemos decir del tipo de políticas que hay, pero creo que en efecto habría que ver los programas de gobierno, cómo, cómo se destinan los recursos. ¿no? ¿Cuáles son los esfuerzos públicos eh, para, para, para reducir estas desigualdades? Justamente? Eh, Carla, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días, doctora Martínez. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y concuerdo plenamente con usted en la cuestión de, de que efectivamente existen muchísimas políticas, existe muchísima legislación pero no son aplicables, ¿no? Existen muchos planes también, están, como usted nos dijo, el diagnóstico, está identificada la violencia, pero ¿qué pasa al momento de que ya una víctima eh, llega, por ejemplo, a un módulo de atención a las víctimas? Existe una revictimización re por parte de las personas que trabajan ahí en los ministerios públicos. Cuando una mujer va a poner una denuncia por acoso, por violencia, por eh, algo relacionado con violencia de género, parece que la, que, que la culpable es la, la persona que está a, poniendo la denuncia y no el delincuente, ¿no? Entonces, tenemos un sistema también, eh, pues, muy sesgado, muy sesgado en el sentido de que es un sistema que, que busca la, el perdón del, del agresor, ¿no? De, ah, sí, mira, ya no se te va a acercar, fírmale aquí y, y ya, dale chance, perdónalo. Entonces, ¿Cómo podemos cambiar eso? Ahora, también mi pregunta también va enfocada hacia los retos que tenemos, sobre todo después de esta pandemia que hemos tenido como mujeres. ¿Cuáles son esos retos que tenemos? Eh, es muy fácil decir, superar las brechas salariales, promover la conciliación y la corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar, este, erradicar el acoso y el hostigamiento sexual. Eso suena muy bonito en la retórica, pero cuáles son las prácticas reales, prácticas que deben de estar, como usted lo acaba de decir, en cada programa municipal o en cada programa estatal para que realmente se hagan efectivos estos derechos como mujeres que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Carla. Híjole, no hay magia. No, no hay una magia ni una, ni un, ni una respuesta precisa del... del, del ¿Cómo podemos resolver esto? Es, es cada problema, además, es sumamente complejo. Eh, pero efectivamente, lo que, lo que a mí me, me, me, también me ha movido un poco es a centrarme en cómo los propios gobiernos reproducen estas lógicas y en lugar de, de avanzar, eh, eh, reproducen la violencia, ¿no? como en el caso que claramente expones. Eh, las gentes que, los ministerios públicos, por ejemplo, la gente que está en, en esos espacios, eh, no tiene los elementos para, para entender siquiera cuál es el, el propósito y el impacto de su trabajo, ¿no? De entrada. Y luego tampoco eh, existen mecanismos que sean efectivos para sancionar es, estas, eh, eh, estas eh, digamos, eh, pues violaciones a los derechos de las personas, ¿no? No se llaman de otra forma. Entonces, eh, eh, a, a veces, cuando uno empieza a analizar qué pasa en esas instancias, cómo funcionan, cómo trabaja la misma gente allí, ¿no? Cuáles son las circunstancias de sus ministerios públicos, qué tipo de formación tienen, qué capacitación les dan, cómo ellos entienden y asumen la desigualdad, ¿no? Eh, y, y pues en realidad te da también pena, ¿no? Porque las circunstancias de las propias instituciones y de las personas que trabajan allí, pues son, son sumamente endebles para afrontar este tipo de, de, de, de, de circunstancias, no tan graves. Ahora, eh, entonces creo que es muy complejo, pero sí pienso que tenemos que ver en diferentes lugares, ¿no? Claramente tenemos que mejorar las lógicas causales de las políticas de igualdad, eh, y trabajar muchísimo a nivel de burocracias de quienes están prestando los servicios de quienes están haciendo en lo cotidiano este, que estos objetivos no de ay la conciliación y unos objetivos bien bonitos la paridad pero que esos objetivos en la práctica cotidiana realmente puedan eh, puedan operar de alguna manera no ahora respecto de lo, de, del tema eh, en estos momentos, efectivamente, hay una discusión a nivel nacional sobre un tema que ha quedado, eh, que ha estado en la agenda mucho tiempo, pero quizá ahora con la pandemia, pues ha, ha estado, es más evidente no su necesidad. que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados? Y el Sistema Nacional de Cuidados, lo que es una medida, es una estrategia muy amplia, ¿no? que lo que busca es justo... Eh, reducir estas diferencias eh, en la posibilidad de las personas de eh, tener un trabajo, poder estudiar, porque la crianza y los cuidados de las familias, y no solamente me refiero a las personas que tenemos hijas e hijos, sino quienes hacemos cuidados, por ejemplo, de personas enfermas, de, nuestros, de nuestras familias ¿no? más amplias, eh, eh, de nuestros padres o de... En fin, ¿no? Estas necesidades de cuidado son reales y son reales para todas las personas, en todos los contextos familiares, ¿no? Y esa carga de cuidado eh, está centrada en el trabajo de las mujeres. Y en la medida en que este sistema, estos, estas cargas de cuidado no se compartan, pues no va a haber manera, digamos, en que se resuelvan diferentes desigualdades, ¿no? Eh, y una manera en cómo se pueden, eh, por supuesto, eh, empezar a, a, a cerrar estas brechas eh, son el papel que tiene que hacer el gobierno. Por supuesto, el mercado tiene una gran responsabilidad, las familias, las comunidades, ¿no? Es decir, la, la corresponsabilidad es a ese nivel estructural. No tanto la corresponsabilidad entre, entre los que vivimos en una sola casa, ¿no? Porque eso, claro, hay que negociar y demás, pero la, la corresponsabilidad más relevante para resolver esta, este, este tema, digamos, eh, y estas desigualdades más profundas que la pandemia ha hecho evidentes entre las personas, tienen que ver con acciones del Estado, del mercado y de las comunidades. Y en la medida en que estos sistemas, estructuras, eh, no los atiendan, pues ahí vamos a tener, seguir teniendo, digamos, unas cargas eh, eh, más grandes de cuidado para las mujeres. Y claramente con ello, pues, el acceso al mercado de trabajo, la, el acceso a, a, a la educación eh, a, y a otros eh, eh, ámbitos, pues, va a estar más limitado. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden hacer los gobiernos, por ejemplo, medidas de, de, de cuidado? De hecho, ya las hay, pero podrían implementar eh, servicios eh, de cuidado públicos, accesibles, gratuitos, guarderías, casas. Casas de día para las personas adultas, eh, eh, eh, que, que por ejemplo tengamos acceso las personas a contratar a una cuidadora, cuidador que tenga nuestra casa, en caso de una persona que requiera cuidados permanentes. En fin, tendríamos que empezar a buscarle, ¿no? Por dónde este, esos, esos esfuerzos se empiezan a hacer realidad y, por supuesto, pues eso requiere muchísimos recursos, ¿no? Entonces, también hay un, un tema de. Este, de, de, de, de, de cómo diseñas ese, ese sistema. Pero que finalmente esos recursos deben de ser considerados y que es una necesidad real de la población, ¿no? O sea, es tan importante como tener drenaje, como tener agua, como tener un trabajo, como tener en los programas municipales y es justo lo que no está pasando. Digo, nos preocupamos por construir un nuevo Museo de las Momias y ponemos en el programa de gobierno, en el, en el borrador del programa de gobierno igualdad sustantiva y reconocimiento de las diferencias sociales, pero cerramos la guardería que está en paseo de la presa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está el soporte para el género? ¿Y, y cómo, cómo están entonces estas políticas de transversalidad? Es lo que yo no me explico eh, con, con los gobiernos, ¿no? En, en la manera en que están gobernando. Diana, yo lo que quiero conocer es tu opinión sobre el servicio civil de carrera, es decir parece ser que las políticas públicas las tiene que operar el aparato eh, de gubernamental pero si el aparato gubernamental está formado por puros improvisados y gente que está moviéndose, los, lo, hay mucho movimiento, rota rotación de, de puestos y todo ese asunto, pues eso va, es muy difícil que la se puedan eh, que generarse incluso los criterios que puedan hacer que las políticas públicas este, se den o, o, o, o el enfoque que tengo yo está mal o bueno, quería saber tu opinión sobre el servicio civil de carrera y, y las políticas públicas Sí, es el, el, el servicio civil de carrera decían mis profes y profesoras en el CID, es el santo grial de la administración pública <risa> El servicio civil de carrera en México es realmente eh, eh, muy limitado eh, a nivel federal, donde se ha implementado más, hay una ley y demás. Eh, los puestos del servicio de civil de carrera son muy poquitos ¿no? en toda la estructura. Eh, Generalmente son puestos de nivel intermedio, no, no, son, no son de funcionarios de, de muy alta toma de decisión, pero tampoco son de burócratas de ventanilla, por decirlo de alguna forma. Eh, y, eh, y bueno, hay excepciones también ¿no? para ocupar eh, los puestos. Creo que en algunas, en algunas sí hay un esfuerzo importante por mantener, aunque sea ese cachito, digamos, ¿no? del servicio civil, eh, pues sí, hay, hay, hay un esfuerzo por darle, pues por, por hacerlo eh, un, un servicio civil eh, profesional, pero es muy limitado, es muy limitado. A niveles municipales, estatales, honestamente desconozco cuáles son los avances pues, la, la existencia de servicios civiles, eh, pero claro que eh, tenemos, vivimos, en México vivimos una cultura política y de gobierno de botín. Alguien dijo hace un rato. Y entonces él los puestos, los cargos públicos, la toma de decisión, pues se la, se la, se la, se la damos a quienes nos apoyó en la campaña, ¿no? A quienes debemos algún favor o, o alguien que sea muy popular, este, ¿no? Este, el caso de, este, con las candidaturas, ¿no? Y las recientes candidaturas estas del Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿no? En fin, es, esa es una realidad en nuestro país, no podemos pasar por alto eso. Y a pesar de eso, creo que sí, eh, en, los en todos las estructuras de gobierno tienen personas comprometidas, pues, personas que, que sí entienden cuál es su función pública. Y eh, desafortunadamente, eh, el dilema este que les decía hace rato, uno de los dilemas es que operan con restricciones Impresionantes, ¿no? No tienen recursos, no tienen capacidad de deci de decisión, no tienen tiempo, ¿no? Entonces andan este haciendo lo que pueden con lo que tienen y eso, honestamente, es muy eh, paradigmático, ¿no? De las administraciones públicas como, pues, como la mexicana, es, es, es muy la verdad. Sí. Lolita, Lolita, por favor. Gracias. Mariana y luego Carlos Arce. Gracias, Memo. Este, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya casi no, todavía días. Eh, doctora Diana Martínez, a todos mis compañeros, gracias por acompañarnos, eh, doctora, y a todos los que nos siguen por Facebook también, muy buenos días. Eh, yo nada más eh, quería, ah, ah, bueno... Carlita ya me ganó acerca de lo de las guarderías, por eso levanté luego luego la mano cuando mencionaste de las guarderías. Sabemos que no fue una nada más la que cerraron, fueron dos, tanto DIF este, municipal como DIF estatal. Y bueno, ya se había logrado, porque esto fue un logro, de, de, de mujeres de hace mucho tiempo, de que nos los proporcionaran las guarderías para poder nosotros como mujeres. Y te lo digo porque soy, soy este, trabajadora extrabajadora de una estancia infantil, ya no, no eran guarderías, antes sí, estancia infantil de bienestar, número 13 del Iste Y ahí también, junto a mí, crecieron mis dos hijos. Y, y yo creo que es, es de suma importancia que esos logros, se sigan preservando y no, no, este, no lo estén quitando. O sea, ahora resulta que ya los, los cerraron y fueron dos, por un lado. Por otro lado, yo siento que los representantes de los ciudadanos, llámense gobernadores, llámense presidentes municipales, eh, este llámense cabildo, regidores, deben, deben, es Los que deben de poner ejemplo, porque todo es cuestión de educación. Siempre lo hemos manejado que es cuestión, bueno, al menos yo porque estoy, estoy licenciada en educación, que todo es cuestión de educación, ¿sí? Estos señores que están, nos están representando y son nuestros gobernantes en el caso de Guanajuato Capital, en específico el señor Alejandro Navarro Saldaña, ha incurrido y no nada más en una sola ocasión en varias ocasiones y con diferentes mujeres representantes del ayuntamiento y con otras más que no son representantes y son trabajadoras que hemos sabido por ahí, que han violentado, han hecho violencia de género y sin embargo pues es el, es el presidente municipal y no se le puede hacer nada. Yo quisiera este, que, tú nos, que tú nos comentaras ¿Qué, qué, ¿Qué le puedes recomendar a estas mujeres? Ya hay unas que sí, lo, se han ido a instancias más arriba, porque aquí en Guanajuato ya sabemos que no les hicieron caso, y se han ido a instancias más arriba para hacer estas denuncias. Yo creo que deberían de ser castigados un poquito más severamente, porque ellos son los que tienen que poner ejemplo ejemplo a la ciudadanía. ¿Cómo puede ser juez y partir decirle, castigar a un, un trabajador que haya hecho violencia de género cuando tú, representante de todo el pueblo, sí, vuelvo a decir, llámese este ayuntamiento, llámese síndicos, regidores y el propio presidente municipal, has incurrido en esas faltas. No sé tú qué opinas acerca de esto. Gracias. Gracias. El licenciado Arce, este, antes de, de. Quisiera comentar algo. Sí, sí, sí, Gracias. Eh... Diana. Eh, pues esencialmente, eh, como comenta Lolita, eh, aquí enfrentamos uno de los dilemas que tú nos presentaste, que es el de la ejemplaridad de los funcionarios. Y, y es la ejemplaridad de los funcionarios, pero o sea, al más alto nivel local. O sea, cuando tienes un, un alcalde sexista, este que imprime gran violencia incluso adentro del, del, del ayuntamiento eh, a sus compañeras y colegas en el ayuntamiento. Entonces, realmente lo que estás propiciando es ejemplaridad. O sea, el ejemplo en, en, en Guanajuato es el maltrato a la mujer y, y a la mujer en sus funciones como representante de la sociedad, como son regidoras y síndicas pero incluso llega a niveles muchísimo más, eh, ha escalado a niveles más sof no, no sofisticados, sí, sí, probablemente hasta rupestres en el sentido de utilizar a las propias mujeres que son parte de su bando para atacar, mandar atacar a atacar a las otras mujeres que, que, que están en la oposición y que están denunciando cosas, cuestiones, es, debates, etcétera, para, para, para de alguna manera seguirlas violentando. Digo, pues yo no había visto esto a tal grado, a tal nivel y, y me parece este, muy curioso de Guanajuato. Yo sé que debe de haber cosas mucho peores en otros lugares, pero bueno, eh, por la condición universitaria de Ciudad Universitaria de Guanajuato, con un auge aquí presente, eh, una burocracia pues de, de, de, de, de buen nivel, eh, una ciudad con cultura, pues la verdad es que nos sorprende este tipo de cuestiones. Entonces, sí creo que, como lo dice eh, Lolita, pues esta parte de la ejemplaridad, cómo, cómo funciona, qué es lo que sucede, y ahorita ojalá pueda volver a entrar eh, Marielena Castro, no sé, se salió por el momento, ya de haber fallado el Internet, y pues que nos platique, porque ella ya fue síndica del ayuntamiento y pues para que nos platique su experiencia y qué fue lo que le pasó. Gracias. Claro, sí, bueno, eh, efectivamente el, el fenómeno de violencia política contra las mujeres es un fenómeno bien complejo y es un fenómeno eh, que... Que, que, que en la agenda propiamente tiene poco tiempo. Y quizá ese, esa, digamos, en la agenda, en, ya en la agenda de, de, de pública, digamos, política, quizá precisamente porque eh, eh, esta, esta agenda y esta problemática apunta directamente a ese espacio, no a quienes toman esas decisiones, a quienes están, a quienes están en el poder, a quienes representan. Eh, eh, a, a, a, a electoralmente, ¿no? Este, de, de, pues, gobiernos que representan a la ciudadanía y que es un ámbito sumamente duro, eh, de, de, de, duro de trabajar, digamos, ¿no? Porque está muy, eh, es un ámbito, digamos, que no se ha movido eh, casi nada a través del tiempo, sino es por... Eh, eh, el, el, el, el, el garrote y la zanahoria, ¿no? O sea, no, no, eh, si no hay sanciones a este tipo de a, en, en, a, a, a, a violencia en el ámbito político o a discriminación en el ámbito político, no pasa nada, no se mueve. Y aún con las sanciones, los partidos eh, han sido muy creativos y son muy hábiles y muy innovadores en darle la vuelta ¿no? a este, las decisiones eh, y las medidas eh, y sanciones que ellos mismos pues diseñan no a la hora que están haciendo ellos. Entonces, eh, concretamente la violencia, la, la reforma me parece que es muy importante eh, eh, eh, de decir algo sobre la reforma de 2020, porque la, la definición propiamente de la, de la violencia política contra las mujeres en razón de género que está incluida en esta reforma creo que eh, permite, digamos, que entendamos el fenómeno eh, y también su complejidad y que ello, digamos, también nos, nos ayude un poco a, a pensar en mejores alternativas para, para resolverlo. En primer lugar, está definida, es, es, es como, como a, a definirlo en tres, en tres momentos. ¿no? Violencia política, concretamente, como un acto o omisión que tiene por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio de derechos políticos y electorales, lo que lo alude al ámbito en el que ocurre la violencia. Es decir, la violencia política ocurre tanto en los procesos electorales, en esos momentos, pero también en el ejercicio de la función. Y esto es bien relevante porque antes, una se, se, se imaginaba que solamente era al momento de las del proceso electoral y del de, la, de que había candidatas candidatos que estaban pues haciendo sus campañas y no la violencia política no se no se reduce al proceso electoral sino que digamos puede ocurrir también en el ejercicio del cargo porque uno de sus eh, objetivos digamos no es limitar el, el ejercicio de los derechos o la, la, el ejercicio de la de la función, ¿no? entonces eso me parece que es muy relevante en la definición. ¿Cómo se manifiesta la violencia política? De muchas formas. De, de, de, puede ser violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, eh, eh, este, económica, ¿no? hay múltiples formas, pero lo importante es el, el ámbito del que estamos hablando en primer lugar. En segundo lugar, eh, eh, eh, se definió la, y se acotó la violencia política contra las mujeres en la, en la reforma, lo que significa que la ley reconoce, bueno, la, la ley me refiero en general, reconoce como sujeto pasivo de la violencia política contra las mujeres en razón de género exclusivamente las mujeres pero, ¿quién puede ejercer esa violencia? Es cualquier persona es decir cual, la ley es muy clara <coughs> En, en, en, en incluso eh, apuntar a los agentes eh, que participan en el proceso electoral y en el, y en el ejercicio de cargo y los define allí, ¿no? Y dice superiores jerárquicos, de dirigentes de partido, etcétera, pero también es cualquier persona. No importa si es mujer o si es hombre o kimera. O sea, cualquier persona puede ejercer violencia política de género contra las mujeres. Y Diana, por... perdón, entonces esto quiere decir que una mujer puede ejercer violencia de género contra otra mujer en este caso. Claro. Okay. Y el, el, el último elemento, digamos, es justo qué se entiende por razón, razón de género, ¿no? ¿Qué significa eso de violencia de razón de género? Y bueno, aquí obviamente... Eh, habría que, que, que remitirnos ¿no? a cómo está construida nuestra, nuestra sociedad, cómo está generizada, cuáles son las expectativas sociales que, que, que existen sobre el deber, ser de, y hacer de las mujeres y de los hombres, cómo esta división sexual y esta, eh, esta, esta sociedad generizada genera expectativas que se normalizan además, ¿no? y, y estas, esta normalización eh, de roles, de género y de estereotipos de género genera una serie de eh, sanciones ¿no? en caso de que, no, de que se rompan, digamos, ¿no? y además eh, eh, estas sanciones sociales no solamente eh, se limitan a lo que las demás personas piensen de aquellas que no cumplen el rol socialmente eh, asignado, definido, aceptado sino que las propias mujeres y los propios hombres que que se salen digamos no A, que, que, que están al margen de, de esas expectativas pues sentimos culpa vergüenza ¿no? o sea la, la manera en cómo está estructurada nuestra sociedad las ideas la cultura en función del género es tan potente que no solamente nos o sea no solamente es de, de aquí hacia ustedes sino yo misma ¿No? Yo misma tengo interiorizados y he legitimado también esas ideas sobre mi vida y sobre lo que tengo que hacer. Entonces, estas, cuando hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que tratamos, lo que, lo que, lo que, lo que, de lo que hablamos es de conductas en las que subyace el prejuicio de que la política y el ejercicio del poder es un ámbito que demanda capacidades y e experiencia que las mujeres no tenemos porque históricamente ese es un ejercicio de los hombres ese es un ámbito donde los hombres han mandado no y entonces claro las mujeres nuestro rol de género ¿no? tradicionalmente es un, es un rol reproductivo de crianza de cuidado no eh, y en el ámbito privado y romper esa ese esa en mi pueblo dicen salirse del huacal ¿No? Es muy grave, porque entonces, eh, pues estás, ¿no? es, estás eh, alterando, digamos, ¿no? estás eh, eh, transgrediendo esos modelos que están definidos para ti. Y entonces, cuando en el ámbito político las mujeres eh, participan de entrada, proponen, eh, quieren trabajar, quieren ejercer su cargo, tomar decisiones, pues... Eh, pues de entrada por qué no si son mujeres pero eh, eh, además no solamente es porque sino le tengo que hacer saber no que que, que que no está bien no le tengo que casi que enseñar no y castigar por eh, la, por su por lo que por lo que por estar en un lugar donde no le corresponde entonces eh, eh, la descalificación la desconfianza la exclusión a la, a la, la, la, la desconfianza en las habilidades y capacidades de las mujeres para ganar una elección o para tener eh, una buena gestión, eh, basadas en, en, en, en, en razones de género, es, es esto. No, es, no, no, no, no están, eh, eh, digamos, ejerciendo eh, ese rol, ¿no? Y por otra parte también, eh, como decía, son conductas que tratan de imponer los roles, castigar a las mujeres por desafiar el orden de género al querer ocupar posiciones que pues no, desde la lógica patriarcal no les corresponde, o como una forma de subordinar a través de prácticas discriminatorias. ¿no? Eso, toda aquella, no, no toda la violencia contra las mujeres es violencia a razón de género, pero aquella que está fundada, motivada en estas ideas, en estos prejuicios de género, en esta idea de que lo femenino tiene ciertas funciones eh, sociales, ¿no? Y, y por lo tanto así tiene que ser, y lo, y lo masculino también. Y esas, eso, eso puede considerarse, por supuesto, eh, eh, violencia política contra las mujeres en razón de género. La ley general eh, de acceso de las mujeres a una vida libre, libre de violencia tiene en lista 22 conductas que pueden, en las que se puede incurrir eh, como violencia política contra las mujeres en razón de género. La ley local en Guanajuato, me parece que de lista 6, ahí hay un, hay un eh, eh, gap de la legislación estatal, pero la ley general, pues es ley general y es aplicable. ¿tú? Entonces, ahí hay diversas conductas que ya están muy definidas y que, por supuesto, eh, en, los, en los espacios eh, de investigación de estas denuncias pues, tendrían que... Eh, eh, definirse si eso no violencia política eh, si sí hay mecanismos para la denuncia por supuesto son conocidos pero hay una un, igual como ocurre en otras formas de violencia eh, hay una, una la denuncia es, es es baja hay una cifra negra altas cifra negra de denuncia de violencia política contra las mujeres eh, esto pues puede atender a muchos temas no a la revictimización que decían hace un rato a, a la impunidad también, por supuesto, ¿no? En, en, en este tipo de, de investigaciones y de que no se sancionan. Eh, a, la, a la propia minimización de la violencia por parte de las mujeres. Hay mujeres, y hay un estudio muy interesante en Guanajuato, eh, donde las mujeres que participan en los procesos electorales no reconocen la violencia o la minimizan. ¿no? Entonces, eso también... Eh, es un elemento que, que, que, que tendríamos que pues, como discutir, ¿no? ¿Cómo como resolver? Sí, este Malena, por favor si quieres participar. Ok, doctora, muy buenas eh, buenos días buenos días compañeros fíjate que eh, doctora, se me hace muy interesante lo que estás comentando perdón por internet, anda medio mal pero yo quisiera saber ¿tú qué opinas? acerca de la costumbre, dicen que la costumbre es más grande que el amor, dicen los, los como tú lo estás diciendo, lo minimizan y también lo acostumbran. Por ejemplo, en política, eh, he sabido que el alcalde de Guanajuato eh, ya ha tenido varias denuncias. El problema también de la denuncia, ¿tú qué opinas de la denuncia? Que es difícil de comprobar o las mismas instituciones la minimizan. ¿qué opinas de eso? eso me gustaría que me la contestaras porque va a al tema de por ejemplo las atribuciones de síndico el, tanto el regidor tanto el, el síndico este, Rodrigo que es actualmente la solicita, yo en su momento la solicité y eso significa que no te dejan de, el quitártelas significa que no te dejan desempeñar tus actividades yo, yo lo vinculé a la violencia política pero mi pregunta en concreto es esa, ¿qué pasa si la costumbre hace y las instituciones, no, no, las instituciones lo minimizan, ¿qué puede hacer, el, el, qué podemos hacer para que eso funcione? Porque la retórica es mucha y, y yo oigo, yo oigo violencia, igualdad y todo, pero en la práctica la costumbre es más fuerte y es difícil de probar. ¿Tú qué opinas de eso? falta Gracias. sí claramente eh, el, el, como decía uno de los de los problemas eh, en la sanción de la violencia política es que eh, pues la impunidad que prevalece no y eh, por supuesto la revictimización de las de las víctimas eh, en, los, en las fiscalías, ¿no? Y en estos espacios donde les preguntan ocho veces qué pasó, si tienen pruebas, qué le dijo, cuándo le dijo, quién estaba, no sé qué. Entonces hay una, de entrada, una desconfianza, han dicho las mujeres, ¿no? Que son, eh, son sujetas de, de violencia. En, en, en, en, en cualquier tipo de violencia las autoridades no le creen a las mujeres, ¿no? Entra, o sea, es es ¿Cómo, no? Pues qué, qué andaba haciendo, no? O, o sea, ¿no? es un poco esa, esa cultura eh, eh, de, las, de, de quienes eh, investigan también estos temas, no, pues, no están, digamos, preparados ni siquiera en lo más mínimo para atenderlos. ¿no? Es muy de eh, qué dice el, el procedimiento, el que tengo que hacer ABC, pero no hay criterios, ¿no? Este, que medien eh, criterios. Eh, eh, en favor de los derechos de las víctimas, no, no existen, ¿no? o no se aplican, o la gente sencillamente ni siquiera sabe cómo hacer eso, eso es una realidad. Entonces, eh, también entender que las personas que están en, en, en esos espacios y que tendrían que estar resolviendo, están como nosotros, como todo el mundo, están, están educados y están este, socializados, estamos socializados todos en un sistema eh, que donde esas... Sí, la, la, la violencia incluso no era reconocida, ¿no? Antes era un problema privado, era una manera de, eh, eh, pues, de, eh, de educar, ¿no? En las familias, en, en las parejas, o sea, es un tema realmente que eh, es una manifestación gravísima del sexismo eh, y que es muy, muy poco reconocida todavía en muchas, en muchas sociedades, ¿no? Es como pues cómo no le voy a pegar si mira lo que hizo, ¿no? ¿Cómo le voy a insultar, ¿no? Es, la violencia es, es un círculo así que se reproduce eh, de maneras eh, pues muy sutiles, ¿no? También. Entonces, sí, eh, creo, como decía hace rato, es, eh, no, no hay magias en esto, tiene que haber un trabajo eh, tanto de las, de las instituciones que están atendiendo estos temas, que están tratando de resolver, de sancionar, de investigar. Eh, pero también de que del otro lado tenemos que eh, eh, generar confianza ¿no? para que las personas denuncien la violencia y que efectivamente haya sanciones eh, importantes ¿no? que manden un mensaje muy claro a la sociedad y a quienes ejercen estas violencias que pues, esto no se queda impune. ¿no? Eh, quizá ese mensaje no ha sido todavía... Eh, pues tan claro, porque efectivamente en muchos casos no pasa de una amonestación o una llamada y mínima atención, cuando en realidad eh, esa vulneración de derechos, pues debería de tener eh, sanciones más grandes, ¿no? Más ejemplares, digamos, ¿no? Eh, no sé si respondí. <risa> Oye, María Elena, nada más una pregunta, a ti que te quitaron la prácticamente tu sindicatura para dejarte nada más como regidora aunque haya sido síndica. Uh -huh. eh, pero eso nada más fue parte de la historia, este hubo uh -huh. muchos otros a, acoso político, sí. etcétera. Ah, laboral, sí. Oye, ¿qué se siente? Se se cortó. ¿Qué se siente? ¿Qué en se la... siente? Sí, ah, ¿qué ok siente? ¿Qué se siente? Mira, se siente una impotencia porque es más fácil la gente se voltea y te ve a ti como si uno fuera el malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se quieren meter en problemas, o sea, porque no quieren apoyarte tus mismos compañeros, la misma gente, y no solamente aquí en quienes gobiernan, en todos lados, el que denuncia sale apestado, ¿por qué? Porque es más, porque la, a la gente le da miedo perder su fuente de empleo. Y lo digo porque el, porque el mismo ayuntamiento es juez y parte. Por ejemplo, hay una comisión de igualdad que le integran, en su mayoría, gente pues, del alcalde. Por ejemplo, hay, eh, hay, este, hay una dirección de la mujer que es contratada por el alcalde. Entonces, ¿qué puedes hacer ante eso? Simplemente levantar la, la, la voz y como, y como lo digo ahorita, que estamos hablando de igualdad, entre las mismas mujeres una violencia, simplemente las mujeres tampoco dicen nada, no se quieren meter en problemas. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de que todo mundo ya sabemos que es violencia, todo mundo sabemos que es igualdad, lo entendemos unos bien, otros medio mal, pero a final de cuentas, cuando eh, a una persona, por ejemplo, como el alcalde de Guanajuato, le llama llamadas a misa y no le toma la importancia porque no ha habido consecuencia, que es muy importante. Se sigue violentando la ley porque no ha habido alguien que le diga, espérate, párate, inclusive le dan, por ejemplo, el caso de Carolina, de la regidora, que le, el mismo instituto le dije que, que la restituya en sus, eh, en la, en la, eh, en adquisiciones en el comité y el alcalde qué hace no lo hace no la manda a llamar entonces qué pasa con esto cuando tienes una persona que le llama llamadas a misa a las instituciones o nada más me van a nada más a regañar tantito y yo voy a seguir en el mismo esquema pues es más fácil seguir haciendo esa dinámica y yo por ejemplo creo que y, y lo entiendo y sé que hay gente como la doctora muy conocedora del tema, pero los que, las que tenemos que enfrentar la violencia somos, y no solamente yo, todas las mujeres que trabajamos en algún momento, y lo puedo decir abiertamente, sí nos hemos sentido violentadas en alguna u otra medida, pero cuando es muy reiterativo, el, conmigo hubo también no sé si les de probar, pero... Realmente a mí me piden probar todo y es mi palabra contra la del alcalde y creo que es difícil, difícil, este, con una, cuando tienes una persona que su manera es intimidar a las personas para obtener lo que él quiere. Eso es lo que yo digo. Y, y me gustaría, pues bueno, eh, también lo que tú dices, definir lo que es sexismo para que podamos entenderlo, porque aquí ya el, el, el alcalde está haciendo un esquema de, de permitir la violencia entre mujeres, permitir la violencia entre hombres, entonces y lo está viendo la gente en las sesiones de ayuntamiento, y lo está viendo la gente en todos lados, y ¿qué pasa con esto? No ha pasado nada, porque son puras llamadas a misa. Y yo quería preguntarle a la doctora, ¿qué podemos hacer si las instituciones... Solamente derechos humanos nada más le llaman la atención y volvemos a lo mismo y volvemos con la retórica y volvemos con todos los textos, pero cuando una persona no lo quiere entender, ¿qué se puede hacer? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por, por, la, pues por la, la, comentar la experiencia. La verdad es que es muy... Es muy duro, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando vemos que, a pesar de los avances, a pesar del, de, de, de, de, de los instrumentos que tenemos para ir avanzando con estos temas, eh, pues eh, en la vida de muchas personas en lo cotidiano, pues es una realidad permanente, ¿no? No, no, no se acaba. Y creo que acá eh, también tenemos como que reflexionar. Eh, y, y, y, y entender para poder pensar en, en mejores medidas y mejores alternativas eh, que si bien tenemos un, un, un marco institucional formal ¿no? donde tenemos estas, las leyes, las políticas, tenemos sanciones, tenemos eh, eh, recursos, tenemos un montón de, de, de mandatos ahí ¿no? ya formalizados, vivimos en contextos organizativos y las burocracias, los gobiernos, son estructuras, son organizaciones donde las instituciones informales tienen un, una potencia muy grande. Es decir, a qué me refiero con instituciones informales, me refiero a las prácticas que son eh, no están en ningún lado, ¿no? Pero son, hay códigos sociales, códigos de comportamiento. Eh, eh, eh, eh, digamos, hay reglas que no están dichas, pero todos las asumimos, ¿no? Y pueden ir desde lo más simple como hacer el pastel cada mes a, a la persona que cumple años, ¿no? Que, que en ningún lado dice, ay, vamos a organizar el pastel en la oficina. Y sin embargo, cuando una eh, entra una, a, a, a trabajar en un gobierno así, es que empieza a haber este tipo de prácticas, ¿no? O que los viernes este de viernes salir más temprano, viernes informal, ¿no? y entonces ya no vas con la corbata y los tacones, sino que... En fin, hay como códigos ahí de comportamiento, no de formas de relacionarse, que no están escritos en ningún lugar porque son informales, no son parte de esta dinámica cotidiana de trabajo y de relación. Y los prejuicios de género, los estereotipos, también forman parte de esas dinámicas informales. Entonces, están arraigadas en las culturas de, los, de las organizaciones. Es muy difícil eh, luchar contra esas culturas porque no es un trabajo... O sea, no se resuelve cambiando la ley, se resuelve trabajando a nivel cognitivo con las personas, a nivel de las ideas de las personas y de las premisas a través de las cuales actúan, ¿no? Entonces, es, es realmente muy complejo porque no se trata de un problema tan simple, ¿no? No es simple, esta, esta circunstancia no es simple. La, la violencia contra las mujeres es de una complejidad tremenda y es distinta en cada ámbito. En el, en el ejercicio del cargo se, se articulan un montón de violencia, se articula la violencia política, la violencia laboral, la violencia institucional, ¿no? Como ámbitos, digamos, de violencia... Pero además, la violencia se manifiesta en diferentes formas. Algunas que pueden ser tan graves como la violencia física, o la violencia feminicida, y otras que pueden ser tan sutiles como el hostigamiento cotidiano al que estamos sujetas en algunos contextos las mujeres. ¿no? Y entonces, claramente, eh, la magnitud del problema creo que nos demanda, y a quienes están en los gobiernos, a quienes están haciendo leyes, demanda unos diseños, pues, más acordes a esa complejidad del problema. Y por supuesto que eh, todo el, el, el procedimiento, digamos, desde que empieza una denuncia hasta que se sanciona, tendría que revisarse a la luz eh, pues del, del derecho de las víctimas, ¿no? Eh, y de la credibilidad de los hechos y de que no importa si eh, el, eh, el perpetrador, la perpetradora de la violencia, es el presidente de la República o, o mi vecino. O sea, eso no debería importar. Lo que debería importar y estar en el centro es eh, cómo eh, hacemos eh, y restituimos, digamos, de alguna manera que es muy difícil, pero esos derechos eh, violentados a las personas en el caso de violencia política. ¿no? Creo que ahí habría hay mucho trabajo que hacer. Gracias, Diana. Entonces, quiere decir que, la, las políticas de género, su principal rival es el machismo, el patronalismo porque vivimos en una cultura en donde Dios es hombre y todo parte de ahí el asunto. Y hay un estado de cosas que está luchando contra las políticas de género. Sí, sí, ¿verdad? Claro, es decir, o sea, las políticas no ocurren en el vacío, ocurren en un contexto, ¿no? Las hacemos en un contexto para responder a un contexto. Y eh, eh, estas razones fundamentales, causas de las violencias que manifiestas ¿no? y de las desigualdades manifiestas, eh, están en la cultura, efectivamente. Y es un fenómeno que es difícil de erradicar porque lo aprendemos desde que nacemos, ¿no? Algunas nos, este, nos visten de rosita o de azul, este, a través del juego, ¿no? Este, nos van entrenando para nuestros roles en la vida, ¿no? Y, y hay una expectativa de lo que tenemos que hacer, entonces, en esa medida, la medida en que no se cuestionan esos roles eh, eh, y, y esos mandatos, ¿no? Y, ¿no? y que se sancionan, además, todo lo que no sea eh, eh, parte de la hegemonía masculina y sea femenino, es, es discriminado y es violentado y es excluido y por eso me decían que hablar un poco de qué es el sexismo pues el sexismo es ese sistema justamente es ese sistema en el que lo femenino y lo masculino son como dos menús digamos no hay dos menús y además uno vale más que el otro no que hay una jerarquía y entonces las relaciones sociales entre las personas se construyen a través de esa jerarquía y todo lo que no es masculino, hegemónico, machi, machín, ¿no? Así, Pedro infante, infame, yo le digo, pues el pedro infante de nuestra sociedad este, mexicana, ¿no? Cultural, eh, pues, y está feminizado porque no solamente somos las mujeres, ¿no? Todo aquello que está feminizado, pues, es menos valorado en una cultura sexista como la nuestra. Entonces, no es solamente el machismo, es también la homofobia, es también la, la misoginia, ¿no? Y, y, y hay un montón de, de, de, de digamos, de, de formas en que se manifiesta, pero esas son sus raíces. Y, en la, y, y además entender que eh, eh, eh, mientras no tomemos conciencia, hay una autora que me encanta, se llama Bell Hooks si y acaba de recién de morir, es, ella habla de cómo... El sexismo es este sistema en el que todos, todos estamos socializados y por eso también ella apunta que el feminismo es para todo el mundo, porque eh, en lo que ella plantea es que todas las personas y particularmente las mujeres tenemos el enemigo interno. El sex, las mujeres tenemos que aprender a reconocer el sexismo que tenemos interiorizado y a y, y, y, y, y responsables de lo que nos toca, por supuesto porque los hombres se benefician del sexismo, mayor, mayormente que nosotras, pero nosotras también nos ayudamos a reconocer en, en estas violencias, por ejemplo, ¿no? y en estas formas en como, como eh, eh, en ciertos ámbitos somos cómplices ¿no? de la violencia contra las mujeres o contra otras personas menos, eh, eh, más vulneradas. Entonces, es un sistema y por lo tanto eh, es muy complejo eh, eh, modificarlo eh, con el, eh, las sociedades en la, manera, eh, en la medida en que van madurando, lo van resolviendo en algunos lugares, están en otro nivel de discusión que nosotros, eh, pero justo las políticas públicas y este trabajo público y gubernamental en favor de la igualdad busca acelerar ese proceso, pero no es el único, digamos, ni, el, ni, ni va a ser suficiente, ¿no? Si no trabajamos también a nivel, a, a nivel eh, pues eh, en otros ámbitos, ¿no? y sí, vamos a dar la palabra a Carla que quiere intervenir. Muchas gracias. Este, bueno, creo que el tema es políticas de género. Entonces, creo que la cuestión de la violencia política de género, aunque tiene mucho que ver con esto, debemos enfocarnos más, este, compañeros, en las políticas de género, en el tema que es, al que se fue convocada la sesión. no En ese sentido, a mí sí me gustaría recalcar, voy a permitirme compartir pantalla, porque de alguna manera las personas que están dentro del ayuntamiento es muy reprobable lo que están haciendo tanto las mujeres como el presidente municipal en esta violencia política de género, pero son personas preparadas que se pueden defender, que tienen un equipo completo jurídico, que repudiamos estas acciones, pero lo que nos tiene que tener más preocupados como observadores es el programa municipal que está a punto de, eh, de aprobarse y que precisamente dos de estas regidoras o tres regidoras, eh, pues pusieron un, un, um, un recurso para que no se apruebe porque estaba fuera de la ley. Cuando preguntamos a las regidoras, desgraciadamente tampoco hablan mucho acerca del contexto, pero nosotros como ciudadanos y como ciudadanos que sí hemos veído el programa o el borrador del programa, sí me gustaría compartirles, cómo estas políticas de género no se ven reflejadas en este programa municipal. Entonces, ¿ahí ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Okay. Bueno, si buscas la palabra género, es muy fácil, bajas del IMPLAN. Este programa, cualquier persona puede acceder a él y vemos que está 25 veces la palabra género. Si buscas equidad, está menos veces. Entonces, aquí vemos que, que supuestamente con el programa del buen gobierno, Alejandro Navarro y todo el ayuntamiento quiere crear un programa de una ciudad libre de, de acoso callejero, pero no nos dice ni cómo, no nos da ni siquiera los programas sectoriales y si son especiales, cuáles son las medidas de carácter temporal que van a tomar, cuáles son los enfoques de política de equidad y para lograr, estos objetivos, o sea, nunca nos dice nada, nada más lo menciona, ¿no?, para rellenar el documento. Luego nos dice también que, hay, eh, que quiere crear un nuevo centro de asistencia social. Si mal no recuerdo, corríjame, por favor, doctora Martínez, pero creo que ya existen est estas casas en las cuales ya hay, per hay personas que se pueden, eh, pues, eh, resguardar ahí cuando son víctimas de acoso, de violencia, de, de cualquier situación que lo amerite. Ahora, todavía estoy de acuerdo con que se cree, pero volvemos a lo mismo, no existen estas eh, líneas donde nos digan cómo, eh, cuáles son los enfoques de política de equidad que serán necesarios para lograr estos objetivos. Y luego nos habla de la policía, Ay, por aquí está también la policía de, ah, bueno, un consultorio psicológico en la zona sur para atención de mujeres de víctimas de violencia de género. Eh, si tú vas al Ministerio Público y eres eh, víctima de violencia de género y te hacen los exámenes, este, ellos te canalizan con el Instituto de la Mujer, por lo cual a lo mejor ni siquiera es necesario un gasto más este, de, de otro consultorio, eh, que, que quién sabe quién vaya a ser la psicóloga, no nos dice nada, nada más lo menciona, eh, y a lo mejor es otra de sus amigas, no entre el nepotismo y el cap capitalismo que tiene ahí nuestro alcalde. Nos habla también de una policía de género, aquí dice, consolidar los cuerpos policiales de seguridad especializada, y entonces a mí se me hace muy extraño esto porque andan las patrullas rosas, pintadas de rosita, y volvemos a lo que usted acaba de decir, que es casi un insulto, a mí como mujer es un insulto, y que además ni siquiera son mujeres policías las que están manejando, son estos policías panzones que si tú les pides ayuda no pueden ni respirar ni dar tres pasos, entonces es una burla, es una burla porque no, no es, no, no, este programa no busca impulsar y orientar la planeación, la presupuestación, la evaluación de las políticas públicas en favor de la igualdad y la equidad de género. Este programa busca las conveniencias de un alcalde. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí está escrito y son cosas que ellos están diciendo junto con el implan y aquí lo vuelven a poner. Política de, de equidad de género. Se echan un rollo mareador que al final no dice nada, porque no nos dice cómo lo van a hacer. Y luego aquí hay algo muy importante que quiero recalcar. Aquí en las políticas de transversalidad y en, la, y en el presupuesto sensible al género, debemos de tener mucho cuidado, porque lo que él está haciendo con el comité que tiene de administración y fiscalización ya sabemos quién está, su leal eh, Mariel. Este, si me ayudas, Glorita, por ahí con, con los que lo conforman esa comisión, que más de institucionalizar esta política transversal con una perspectiva de género, lo que este señor está haciendo es monopolizando la administración pública municipal. Y esto no está ayudando a construir los mecanismos para contribuir a la, a la adopción. De poderes entre, entre las mujeres, esto es nada más un poder entre él y sus amiguitos, entonces esto es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, y ay no, estoy muy molesta, <risa> como pueden este, observar, porque en este programa no se marcan tampoco eh, ninguna estrategia, por ejemplo, para potenciar la agencia económica de las mujeres, ¿no? para darles mayores oportunidades para su bienestar, para su desarrollo. Tampoco busca el impulso, el empoderamiento de las mujeres, la participación, lo estamos viendo con las regidoras, la participación en la, en la representación de los espacios públicos y la toma de decisiones es ridículo, es una burla. Y también me voy a permitir este espacio con todo, eh, con el permiso de mis compañeros, para decir que nosotros, como observatorio, y esto va para el regidor Carlos Chávez, nosotros como observatorio no participamos en la construcción de este programa municipal nosotros fuimos como ciudadanos a manera personal yo carla piñón fui a manera personal y en ningún momento se nos se nos dio eh, se nos dijo que esto eh, ningún nadie dijo esto nadie habló de esto nosotros hablamos del agua como, como un eje rector para los programas municipales. Hablamos de la seguridad, hablamos del ordenamiento territorial, hablamos de la igualdad, hablamos de otras cosas, no hablamos de esto, no hablamos de policías panzones a bordo de patrullas rositas, por favor. Entonces, dejen de usarnos como publicidad y dejen de usarnos para, para que crea que la gente, que nosotros aprobamos sus porquerías, porque no las aprobamos. Y ya me voy a callar mejor. Muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, pues vamos a tener que meternos a, a estudiar más la parte, la parte de, de, de políticas de, de género este, a, ver, a ver si, si, si Diana pues, le puede dar una pequeña leída y, y luego darnos opinión sobre el asunto. Digo, habrá cosas, cosas que sean rescatables y habrá cosas que no estemos de acuerdo, pero... Pues ese es el chiste, ¿no, Observar y discutir y criticar el asunto. El Piri quiere hablar desde hace rato. Adelante, Piri. Ellos eh, saben que yo soy el que el cronómetro del programa. Primero, Diana, te felicito, me encantó tu exposición. Me gustó mucho el arresto de Carla. Qué bueno que estás ahí, Carla. Me gustó que hablara de arena porque fue una gente muy agredida y ofendida en el, en el trienio pasado. Lolita, José, M. puntual. Hablo de las mujeres. Y yo sí quiero resaltar el día de hoy, antes de que se el programa, Guillermo, el ataque que está recibiendo nuestra amiga Paloma. Paloma fue miembro del observatorio y está siendo sumamente agredida. Eso no es justo. La chica esta que vino la vez pasada, la han agredido ahora terriblemente. ¿eh? Esto es imperdonable. Y la pregunta viene a que les dejo a todos ustedes. Supuestamente el PAN puso una secretaria de gobierno mujer dónde está para defender a estas mujeres que han sido agredidas y finalmente con todo respeto qué falta de dignidad de las mujeres que están en el ayuntamiento actualmente ya del pedir el pan los partidos ya no existen lo que deben tener es vergüenza defender a sus amigas de género y no dejarlas tiradas allí como lo han hecho es vergonzosa la actitud y la conducta de las miembros de los miembros del ayuntamiento. Finalmente, de Alejandro Navarro, ¿qué pueden esperar? Si no estudió, por favor, es eso que leyó de políticas públicas, él no lo leyó, Carla, nunca lo leyó. y Carlos Chávez es un operador del señor Charlie Alcántara y del joven Trujillo, que es el plan B que tienen. Eso no es el tema, el tema es la forma en que han tratado a las mujeres y la indignó que es que las compañías del ayuntamiento dejen atacar a las gentes. Muy bien, Carla, me gustó lo que les dijiste. Gracias, Gracias y buenas tardes, señores. Un cierre, Memo. Tu micrófono, Memo. Memo, tienes apagado el micrófono. Y quiero agradecer a la doctora Diana Martínez su participación en esta sesión del Observatorio Ciudadano del día de hoy, 26 de febrero del 2022, a Carla Piñón, a María Dolores Montenegro, a Marilena Castro Cerrillo, a José Lerosa y a Carlos Arce por este, esta participación. Vamos a escuchar nada más para finalizar eh, que, que, cuáles son las reacciones de quienes nos dan ese seguimiento por Facebook, que nos haga favor, eh, Lolita, de, de leer, Gracias. si es tan amable. Gracias. Hay 11 comentarios y 32 veces compartido este, este, esta sesión. Eh, eh, dice Lourdes Gasol, en la medida que no se asigne el presupuesto necesario, todo quedará en las buenas intenciones, en el mejor de los casos. Muchas felicidades, doctora. Mario Rodríguez Llebra dice, saludos a los panelistas de Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Francisco Mancha, los gobiernos implementan políticas públicas hacia la ciudadanía, no nos confundamos. Eh, Francisco Mancha dice, también es, es el mismo, eh, él nos dice, aquí se dan porque son familiares de alguien, esposas, es, esposa, esposo, papá, hermana lo que comentábamos, o sea, los favores políticos. Mario Rodríguez Llebra, de acuerdo con el comentario de la licenciada Madol, eh, o sea, María Dolores Montenegro, sobre el alcalde. Eh, gracias. Leonora Villegas, los gobiernos en conjunto con la sociedad deben crear e implementar políticas públicas para atender las diferentes problemáticas de la comunidad, y el primero está obligado a trabajar bajo el principio de estas políticas, debe de existir congruencia. Gerardo Rivera, qué importante es llevar la conversación a un nivel un poco más alto que el de simplemente enfocarse en la telenovela, entre comillas, que sucede en la cotidianidad de nuestra localidad. Hay veces que los temas hay que abordarlos desde una perspectiva más amplia, como lo ha hecho la señora Castro en algún par de ocasiones y como hoy lo hace la ponente invitada. Muchas gracias. Eh, Leonora Villegas dice y precisamente para este año el municipio disminuyó el presupuesto con relación al año interior. Me imagino que a la, a la comisión. Leonora Villegas, lo que alcanzo a ver en las sesiones de ayuntamiento es que el alcalde ejerce violencia de género con todas las ediles, sean o no sean de su partido, porque instruirlas para que no hablen o, o tomen la palabra o que se salgan de su de, o que salgan en su defensa, como es el caso de de Mariel, eso también es violencia. Lourdes Gasol, es fundamental la desnaturalización de la violencia de género dentro de los espacios públicos y privados. Leonora Villegas dice, Carla, para el municipio, la única forma en que entiende la equidad de género es empoderar, entre comillas, a las mujeres en el sector económico. No hay más. Son todos los comentarios. Y muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Diana Martínez. Y, y bueno, finalmente voy a voy a leer los nombres de las mujeres que eh, están en el, ayunt, en el ayuntamiento, que es el máximo órgano de gobierno. Eh, la primera es este, la suplente de Marta Isabel Delgado, que es, está ahorita en funciones de tesorera. Stephanie Marlene Martínez. De secretaria. Arranca. Perdón. De secretaria. Ah, de secretaria, sí, perdón. Eh, eh, la Seria Carolina Valadez. Beltrán, que estuvo con nosotros la semana pasada, eh, Liliana Alejandra Preciado Zárate, Paloma Robles Lacayo, Estefanía Porras eh, Barajas, y ahí, ahí vamos, este, cinco. Eh, Mariela Alejandra Padilla, Arangel seis. Eh, Celia Pols Covarrubias, eh, siete. Cecilia. Cecilia Pols Covarrubias, sí, siete. Ana Cecilia González de Alba, eh, González de Silva, ocho, eh, y Patricia Preciado Puga, nueve, nueve eh, personas son del sexo femenino y todas están siendo violentadas directa o indirectamente por las órdenes del señor eh, presidente municipal o en contra de ellas. Así que hacemos un... Eh, un llamado a la sororidad de las eh, que, quienes integran el ayuntamiento para que, independientemente de las posiciones políticas de sus partidos, defiendan este asunto de que las mujeres son seres humanos igual que los hombres, y que por lo tanto merecen respeto, bueno. independientemente de todo, de nuestra cultura y de las políticas en general. Y les doy a todos las gracias por su participación, y nos vemos la próxima semana eh, en otra sesión más del Observatorio Ciudadano, a partir de las 11 de la mañana. Muchas gracias, eh, buen provecho, hasta luego.